Sexto informe de actividades de Letras para Volar. Letras para Volar es un esfuerzo institucional de promoción de la lectura en niños y jóvenes, desarrollado por la Universidad de Guadalajara. Convencidos de que formar mejores lectores deriva en contar con mejores pensadores y por ende una mejor sociedad, emprendimos acciones que buscan generar un impacto directo en nuestra población objetivo. Entre la segunda mitad de 2015 y el primer semestre de 2016, un total de 34,313 niños y jóvenes participaron de las actividades del programa. Durante este periodo, 154 promotores de lectura llevaron nuestro mensaje a distintos espacios. En las visitas semanales a las escuelas, trabajamos con 13,381 niños en primaria y 3,746 jóvenes en secundaria. A nuestra presencia en escuelas se sumó la participación en actividades como la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Philei, el Festival Cultural para Niños y Jóvenes Papirolas, el Verano Educativo Cuballes y los festejos para celebrar el Día Mundial del Libro, que en conjunto nos permitieron atender a 17,440 niños. Con las brigadas comunitarias, Letras para Volar ha incentivado el gusto por la lectura en 1960 niños. En el último año, el programa tuvo presencia en hospitales, en donde 1,088 niños leyeron y participaron activamente con nosotros. Es importante destacar que no se trata solamente de que niños y jóvenes lean más, sino de ayudarles a que desarrollen las habilidades de comprensión y análisis que subyacen en una buena lectura, que despierte su pensamiento crítico y los ayude a entender, razonar y comunicarse mejor. En este sentido, nos hemos esforzado por brindar contenido editorial que les resulte interesante y los forme como lectores. Tan solo en el periodo de este informe se distribuyó un tiraje de 150 libros de 15 nuevos títulos. ...que se editaron como parte de las colecciones literarias de circulación masiva. De la colección literaria Caminante, a cargo del doctor Fernando del Paso, se editaron cuatro títulos... ...La vejez del Yogábalo de Antonio Hoyos y Vinent, Crónicas y cuentos de Laura Méndez de Cuenca... ...La última molestia y otros cuentos sobrenaturales de Amado Nervo... ...y la antología de cuentos de Horacio Quiroga, para un total de 10 títulos... De la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, seis títulos nuevos que son Poesía Selecta de los autores Antonio Machado, Rosalía Castro, Rubén Darío, Gustavo Adolfo Beca, Sor Juana Inés de la Cruz y San Juan de la Cruz, para un total de 10 títulos. De la colección de ensayo Carlos Fernando Bebía Romero, 5 títulos nuevos. Del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, ensayos completos de Montaigne, Pensamiento de Blaise Pascal, La Rebelión de las Masas de José Ortega y Gasset, y Filosofía Mexicana en sus Hombres y en sus Textos, de Antonio Ibargo Engoitia, para un total de 10 títulos. Asimismo, la colección Amigos de Letras para Volar incorporó dos nuevos títulos, Los Colores y el Sueño de Fernando del Paso y Meras Quimeras de Pedro Cepeda, para un total de seis títulos. Hasta el momento son más de 300.000 los volúmenes entregados para acercar a los estudiantes universitarios a lo mejor del trabajo de poetas, narradores y ensayistas de todas las épocas y de diferentes culturas, desarrollando así el gozo por la lectura y fortaleciendo su formación integral. Con la finalidad de hacer más sencilla, efectiva y enriquecedora la tarea de nuestros promotores, la colección Promotores de Lectura incorporó cuatro nuevos títulos, los cuales se distribuyeron en el marco de la capacitación con bases académicas con la que preparamos a quienes día con día materializan nuestro esfuerzo. Guía para una lectura rápida y eficaz. Desarrollo de la competencia de lectoescritura en la universidad. Estrategias didácticas para la promoción de lectura en el nivel básico, volumen 1. Y estrategias didácticas para la promoción de la lectura en el nivel medio superior. Para ofrecer más opciones para llegar a nuestro contenido editorial, este 2016 desarrollamos la aplicación móvil del programa, compatible con tabletas y teléfonos inteligentes Android e iOS. Estamos convencidos de que la lectura digital y en papel son aliadas, y esa combinación de lo tradicional, con las nuevas formas en que los más jóvenes acceden a la información con posibilidad multimedia, nos ha permitido compartir más historias y animar a más niños a leer. En tan solo tres meses, la aplicación móvil de Letras para Volar ha sido descargada en más de mil dispositivos. Hemos desarrollado también un artefacto analógico al que denominamos caja de letras, un conjunto de recursos lúdicos y didácticos que combinan el conocimiento gramatical con divertidas actividades que promueven la apropiación del español, como juegos de mesa, rompecabezas y los materiales necesarios para habilitar los espacios que permitan la inmersión de los estudiantes en la lengua escrita. A la par de este informe, presentamos también el primer número de la Gacetita de Letras para Volar. Publicación con periodicidad mensual, dirigida a niños de educación básica, que tiene como objetivo promover la lectura a través de artículos informativos, interactivos y recreativos sobre literatura, ciencia, tecnología, economía, ecología, entre otras secciones. La Gacetita se distribuirá en todas las escuelas primarias participantes en el programa, en el área metropolitana de Guadalajara y el interior de Jalisco. Este año, en Letras para Volar... Hemos sostenido enriquecedoras conversaciones, reconocidos expertos nos han acompañado para compartir su pasión por leer y los hallazgos sobre el mundo de las letras. Nuestro trabajo académico se ha visto impulsado por medio del conocimiento y la experiencia de quienes han profundizado en nuestro interpretar cotidiano de signos. Hemos contado con aportes académicos de expertos de España, Francia, Italia, Estados Unidos de América y Colombia derivado del trabajo de investigación que incluyó la participación de más de 5.300 niños de las escuelas inscritas en el programa el año pasado, hoy podemos informar con bases científicas que los resultados muestran un incremento en el gusto por la lectura entre los niños que atendemos. El informe completo de esta investigación será presentado en esta sexta Semana Académica de Letras para Volar, en la que por segunda ocasión colaboramos con la Red Internacional de Universidades Lectoras, RIUL, y cuyo programa de actividades coloca en el centro de la reflexión el tópico Leer para ser más humanos. Se incluyen conferencias, paneles, talleres y actividades culturales. Será el 29 y 30 de noviembre de este año cuando también en colaboración con la RIUL, celebremos el primer encuentro de lectura en la educación superior con el tema lectura, psicoanálisis y neurociencias. Dicha actividad tiene como objetivo establecer un espacio de encuentro internacional entre académicos que cultivan las más diversas líneas de investigación y acción para contribuir a su mejor comprensión y desarrollo. En el encuentro participarán entre 150 y 200 investigadores de Europa y América. Agradecemos el invaluable apoyo de quienes se siguen sumando a este sueño de palabras. Promotores de lectura y prestadores de servicio social, directores de primarias y secundarias, directores de hospitales civiles y casas hogar, funcionarios universitarios, organizadores de ferias y festivales de lectura, organizaciones comunitarias de México y Estados Unidos de América, poetas, escritores y ensayistas, empresas y donadores. Muy buenos días, distinguidas autoridades del Presidium, doctor Fernando Bebia, distinguidos invitados especiales de la Semana Académica que nos acompañan de Francia, España, Italia, Estados Unidos y México, estimados directores de primarias, secundarias y preparatorias, estimados promotores y colaboradores de Letras para Volar, amigas y amigos. Es un gusto volvernos a encontrar en la Biblioteca Pública del Estado. Agradezco al doctor Juan Manuel Durán su generosidad al facilitarnos las instalaciones durante esta semana. Es un acto de rendición de cuentas y aunque el término suene muy serio, en letras para volar es motivo de celebración, porque hacemos una pausa para hacer recuento de todo lo que hemos logrado bajo el principio de la responsabilidad social. Saber que hacemos bien nos llena de alegría y nos motiva para continuar. En seis años los aprendizajes han sido muchos y nos muestran que falta más por aprender, saber y hacer. El camino por recorrer es muy largo, por dos razones principales. Estamos trabajando por desarrollar una de las habilidades más distintivas del humano, la lectoescritura, y además estamos luchando desde la esfera social para que las políticas educativas coloquen esta labor como agenda prioritaria, aportando desde la investigación acción algunas pautas. Así que pienso, si coincidimos con ustedes y muchos otros que no están en este auditorio, que hay letras para volar para rato. Aprender, de eso se trata la vida. Desde un concepto lato, el aprendizaje es parte de un círculo afortunado, en el que un estímulo del ambiente propicia cambios en el organismo para adaptarse. Cuanto más inestable es el ambiente, mayor capacidad de adaptación demanda. Nuestro tiempo provee harta materia para el cambio, cuyo principal factor de inestabilidad es la velocidad con que acontece. Si lo analizamos como una línea de tiempo, veremos que pasaron 5.8 millones de años entre el origen de la laringe capaz de vocalizar y el gen del habla, luego transcurrieron 1.1 millones de años entre el gen del habla y el habla como lenguaje y solamente 96 mil años para pasar de la oralidad a la escritura, pasaron 800 años entre la escritura de signos para llevar cuentas y la de jeroglíficos, que empieza documentando información oficial en templos y mausoleos. Pero pasan 1400 años para llegar a la escritura alfabética desde los jeroglíficos. Y esta va de la mano con la evolución de la tecnología para plasmar escritos. De las tablas de arcilla al papiro transcurrieron 1500 años, y entre que se inventa el papiro, y que llega a la escritura alfabética, pasaron 700 años. Ya en nuestra era, entre la invención del papel y la imprenta, transcurrieron 1350 años, y únicamente 353 entre la imprenta y la máquina de escribir, mientras que solo 173 entre esta y la primera computadora portátil, y el colmo de la velocidad. 15 años entre esta computadora y el primer teléfono inteligente. Observan la manera en que los lapsos se van acortando cada vez más en este círculo de tecnología, adaptación, cambio, nueva tecnología, nueva adaptación, nuevo cambio y así espiralmente. También ha tenido que transcurrir un largo lapso para que la lectura y la escritura pudieran socializarse. Al principio eran habilidades de élites y conforme la tecnología fue haciendo más accesible se fueron universalizando. En el Inter había momentos en los que se había pretendido limitar este acceso mediante prohibiciones, quemas de libros y penalizaciones a quienes leían determinados textos. Todo esto desde luego ha incidido en el desarrollo de la competencia de lectoescritura, en la manera como leemos y escribimos. De un enfoque reproductor de la lectura, mediante el que se pretendía evaluar la cantidad de palabras leídas por minuto, se pasó a un enfoque activo que pone en juego la comprensión, y de ahí se ha avanzado a enfoques socioculturales que van más allá de la mera recepción de mensajes buscando que el sujeto sea activo y crítico en la comunicación. Ahora nos damos cuenta de que esta habilidad es compleja y va más allá de las representaciones y que se relaciona de forma importante con otras habilidades cognitivas de orden superior. La literacidad, que se entendía antes exclusivamente como sinónimo de alfabetización, ahora en su sentido más amplio es la universalización de conocimientos y actitudes para el uso adecuado del lenguaje representado por un texto. Y el texto puede presentarse por múltiples medios, impreso, digital, en las artes, en la mesa de un restaurante, en los anuncios de la calle, etc. Si leemos bien nuestro tiempo, el desafío es mayor. En la sociedad de la información, en palabras de Pozo, quien no puede acceder a las diversas formas culturales de representación simbólica, sean numéricas, artísticas, científicas, gráficas, está social, económica y culturalmente empobrecido, además de vivir confundido, agobiado y desconcertado ante una avalancha de información que no puede traducir en conocimiento. Fin de la cita. A la brecha económica, se le suman la brecha educativa, porque nuestros resultados de la prueba PISA equivalen a dos años de atraso escolar, y la brecha digital, porque la falta de acceso y conocimiento de las tecnologías coloca a los individuos en una absoluta desventaja para relacionarse, conocer y trabajar. Pero también importan los valores. Hoy se cuelan peligrosamente por nuestras fronteras atisbos de discordia y enfrentamiento, fundamentalismos o irracionalidades que bajo una determinada creencia pretenden pasar por encima de los derechos humanos de otros y que hacen importante recordar ese pedacito de nuestro artículo tercero constitucional que señala que la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios y creo absolutamente que la lectura debe promover este valor esencial. Por este enorme reto, las políticas de lectura y educación deben priorizar la investigación y la institucionalización de prácticas exitosas. En Letras para Volar, la investigación ha sido nuestro, pu nuestro puerto de partida y queremos seguir cuidando que sea el fundamento de nuestro actuar. En 2010, un diagnóstico sobre el problema de la lectura en México dio origen al programa. Se empezó a trabajar en sus bases teóricas y curriculares. Casi a la par, desarrollamos unas didácticas que hasta hoy entregamos en publicación porque se han realizado pilotos, las hemos modificado una y otra vez y al final arribamos a un modelo que consideramos exitoso porque las evaluaciones así lo demuestran. Algunas tesis de maestría hicieron los primeros estudios y justo en esta semana presentaremos los positivos resultados de la investigación con 5.300 niños de primaria sobre el impacto del programa. Hoy entregamos también las didácticas que elaboraron promotores de lectura de la enseñanza media superior para que los jóvenes aprovechen mejor las colecciones literarias. Con este material, con la guía de lectura, y la caja de letras para el reforzamiento del español, pretendemos, eh, junto con el CEMS, hacer capacitaciones para que los promotores de lectura pongan en marcha este material y realicen investigación-acción para evaluar su impacto. Aprovecho para agradecer toda la colaboración y simpatía que hemos recibido de este importante sistema encabezado por el maestro Espinosa de los Monteros. Otra iniciativa que tenemos en materia de investigación con la Red Internacional de Universidades Lectoras es el Encuentro de Lectura en la Educación Superior, que pretendemos que sea un espacio internacional en donde se den a conocer los avances de investigaciones relacionadas con la lectura desde muy diversas aristas, como el psicoanálisis, las neurociencias, etcétera. El primer encuentro tendrá lugar el próximo 28, 29 y 30 de noviembre y quiero aprovechar la presencia de nuestra querida Marisol Schultz para agradecerle entrañablemente su acompañamiento en el programa todo este tiempo y por brindarnos las facilidades para que este encuentro ocurra en el marco de la Feria Internacional del Libro. En Letras para Volar, las publicaciones han sido nuestro mar, son cinco las colecciones que se siguen nutriendo. Llevamos 300.000 libros de las colecciones literarias bajo el cobijo que mucho apreciamos de nuestros de destacados literatos Fernando del Paso, Hugo Gutiérrez Vega, quien siempre nos acompañará con sus letras, y Fernando Bebia, quien mucho nos honra con su presencia. En cuanto a la colección Amigos de Letras para Volar, cuenta ahora con seis títulos de Fernando del Paso, Gutiérrez Vega, Carmen Villoro, Alfredo Ortega, Natalia Ramos y Pedro Cepeda. Por otra parte… La colección de promotores de lectura cuenta ya con cuatro publicaciones, la guía de lectura, las estrategias de primaria, las de preparatoria y un texto sobre las reflexiones que en torno a leer y escribir, y escribir en la universidad hicieron en la semana académica pasada autores como don Fernando Bebia, Martín Barbero, Raúl Páramo, y Elian Fiyalkov, Adelaida Nieto y otros destacados académicos de corte internacional. En Letras para Volar, la docencia es nuestra barca. Hemos desarrollado una gran cantidad de talleres sobre temáticas diversas que hemos facilitado en ferias, escuelas, hospitales y festivales. Y nuestro más reciente desarrollo es el posgrado en literacidad, que hemos venido trabajando con la colaboración de académicos que esta semana nos honran con su presencia. Bienvenidos, doctores Smagorinsky, Gerald Campano, Paula Guiso y Yolanda Gayol. La maestría lidera parte de un concepto amplio e interdisciplinario de literacidad, que a la vez que explicará el desarrollo de la competencia de lectoescritura, pondrá en juego la neurociencia, la lingüística, las artes y la digitalidad para formar maestros que contribuyan a mejorar el desempeño cognitivo de las personas en diferentes niveles educativos y diversos ámbitos del desarrollo social mediante diversos métodos para desarrollar la lectoescritura, gestionar el conocimiento y fomentar el pensamiento complejo. Hago votos porque nuestros profesores del CEMS aprovechen al máximo esta oportunidad. Y aprovecho para agradecer al CEMS y a los rectores de Salud, de Sociales y del CUAD, así como a los colegas de la UNAM y de la Universidad Veracruzana por hacer suya esta iniciativa e involucrar a funcionarios y profesores en ella. En Letras para Volar, la extensión es nuestro motor. Sabedores de que los niños de hoy son los universitarios de mañana, hemos aprovechado la riqueza universitaria para que los prestadores de servicio social acudan a primarias y secundarias. Ellos se han beneficiado porque han aprendido y han respaldado a muchos niños. Hoy, en este informe, damos el banderazo de salida a otro importante esfuerzo de extensión y difusión. La Gacetita, que como complemento a la Gaceta Universitaria se estará haciendo llegar a los niños de educación básica de la zona metropolitana de Guadalajara en una primera etapa y a todos los del estado de Jalisco posteriormente. Agradecemos encarecidamente el apoyo del maestro Everardo Partida, director de Comunicación Social de la UDG, y a su profesional equipo de trabajo por todo su apoyo para el programa y para que este sueño se hiciera realidad. Por otra parte, la puesta en marcha de la aplicación en dispositivos móviles permitirá acceder gratuitamente a todas las publicaciones desde cualquier lugar. En Letras para Volar, un mejor país es nuestro destino. Por eso agradecemos la colaboración de tantas personas humanitarias que han puesto su granito de arena para que el programa cumpla su tarea. La lista es tan extensa que corro el riesgo de omitir algún nombre de manera inmerecida así que mejor voy a mencionar los grupos, al equipo dedicado y entregado que es Letras para Volar, el que sueña, diseña e implementa, a las autoridades universitarias, particularmente al rector general por su confianza y apoyo en este programa, a los colegas funcionarios de diferentes dependencias de la UDG por su cooperación y ayuda, a los escritores, poetas y académicos por compartir y hacer que vuelen sus letras a nuestros prestadores de servicio social y promotores de preparatorias, a diversas dependencias extrauniversitarias y donantes que han aportado algún recurso para materializar talleres y publicaciones, a los directores de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, hospitales y casas hogar por facilitarnos el contacto con jóvenes y niños, a voluntarios, familiares y amigos por prestar algo de su tiempo e ideas a los niños y jóvenes por su deseo de aprender. En Letras para Volar, un mejor país es nuestro destino, lo creo sinceramente, aprenderemos juntos a leer bien nuestro tiempo, recuperaremos la sabiduría de la solidaridad, amistad y armonía que habita en nuestras raíces ancestrales. Así podremos decir como Octavio Paz en su poema Hermandad, soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer a mis compañeros del presidio, particularmente al equipo que ha hecho posible este proyecto de Letras para Volar. Y más que un mensaje, es un agradecimiento a nombre de toda la comunidad del Sistema de Educación Media Superior, porque es aquí donde hemos encontrado una herramienta muy valiosa para poder llegar con nuestros jóvenes en un complemento no solo curricular, sino también de difusión y de promoción de la lectura. Igualmente, este proceso que nos ha llevado a consolidar el esquema de la enseñanza del español como una meta eh, que afortunadamente hemos ido consolidando. Quiero agradecer a todos los promotores eh, de la lectura que conforman el sistema de educación media superior y aquellos que de alguna u otra manera, como mandos medios y directivos, han impulsado este importante proyecto. No me resta más que poner a disposición de este proyecto todo el esfuerzo colectivo que hemos desarrollado y que consideren que será prioridad para el sistema durante nuestra dirección, que tendremos que alcanzar los indicadores que el propio Sistema Nacional de Bachillerato nos establece y como una meta prioridad que el eje de la enseñanza y el español y el uso de las técnicas que pudieran permitirnos que nuestros jóvenes cada día tengan un impulso mayor hacia el deseo de la lectura, sea a través de estos conductos que nos favorezcan y nos permitan alcanzar nuestras metas. Nuevamente, muchas felicidades, mucho éxito, doctora, en esto y en los retos próximos y muchas gracias a toda la comunidad en general por su entrega, por su participación, a directores, a los participantes de nivel previo, secundario y primaria que también han sido facilitadores de este proceso y esta estrategia. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días eh, tengan todos ustedes, doctora Patricia Rosas Chávez, directora del Programa Universitario de Fomento a la Lectura de Letras para Volar. Estimado señor Vicerrector Ejecutivo señor director general del Sistema de Educación Media Superior, estimada directora de la Feria Internacional del Libro, muy apreciado maestro emérito de nuestra institución, doctor Fernando Carlos Bebia Romero, distinguida directora de la editorial de nuestra Universidad de Guadalajara, señor director de esta Biblioteca Pública Juan José Arreola. Distinguidos miembros... Eh, del consejo de rectores de la administración general, estimadas y estimados directoras y directores de escuelas preparatorias de nuestra casa de estudio, señoras y señores directores de escuelas primarias y secundarias que hoy nos acompañan, representantes de instituciones públicas bueno bueno, públicas y de beneficencia, apreciables, apreciables promotores de lectura invitados especiales y estudiantes que hoy nos acompañan. Es un gusto asistir a este informe de actividades 2016 del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, que rinde el día de hoy su directora, la doctora Patricia Rosas. Como sabemos, este programa surgió en el año 2010 como respuesta de nuestra casa de estudio, ante los bajos niveles de rendimiento académico de los estudiantes del país en las pruebas de evaluación como PISA y Enlace. También buscaba contribuir mediante la lectura a la formación de hábitos de estudio, la creación de ciudadanía crítica y reflexiva, así como a difundir valores como la solidaridad, la equidad y la justicia entre los niños y los jóvenes. Para ello se tomó en cuenta que el fortalecimiento del desarrollo científico de un país requiere la formación de lectores desde los primeros años de vida, ya que esto es lo que les permite ampliar sus horizontes cognitivos y consolidar las habilidades científicas. Desde entonces el programa Letras para Volar ha realizado una gran cantidad de actividades para promover la lectura en los niveles de educación básica, secundaria y del nivel medio superior a partir de los propósitos que aquí han sido comentados ya de manera exhaustiva, tanto por el informe que vimos en forma de video como por el informe que la doctora Rosas nos ha dado. Quisiera yo eh, comentar a ustedes algunos elementos adicionales en forma muy breve. Lo primero es que frente al estupor, frente a la catástrofe frente a la complejidad del problema educativo que está viviendo el país en virtud de los endebles y bajos resultados académicos obtenidos en el sistema, frente a eso lo que hay que hacer es actuar, actuar sin señalar culpables o responsables, señalar generando los instrumentos que permitan habilitar a que todo mundo pueda participar en la solución y que solamente se quede en el rezago, que solamente se queda fuera de la solución el que no decide participar, el que no tenga el ánimo o de plano efectivamente no quiera ponerse al día, porque capaces todos los profesores, lo son. La diferencia en realidad es la dedicación, el empeño y las habilidades que se decidan adquirir para poder remontar el rezago. Por eso, la Universidad de Guadalajara aporta en el programa Letras para Volar una propuesta de política educativa que, entre otras muchas más, incida en la solución de este complejo problema. El eh, programa, como aquí ya se ha visto, hace participar a estudiantes de primaria y secundaria y por supuesto a los estudiantes del nivel medio superior. Hay una concurrencia de factores que lo hacen un programa muy sólido y muy fuerte. Es un programa, pues, que tiene en la docencia su principal impulso y animación, pero que tiene y es producto por supuesto de la investigación. Tiene en la extensión y en la vinculación uno de sus brazos más poderosos al hacer participar a otros niveles educativos y a otras instancias como el Hospital Civil de Guadalajara. Y por supuesto incorpora la dimensión internacional, es esta nuestra principal aportación en la red de universidades lectoras y ha hecho una gran conjunción con la Feria Internacional del Libro y en particular la Feria del Libro de Los Ángeles. Aquí probablemente haría yo uno de los mayores énfasis. Viviendo en los Estados Unidos, una vasta comunidad de origen hispano, pero en particular en Los Ángeles, la principal parte de la comunidad jalisciense de migrantes, el programa de Letras para Volar ha circulado en las escuelas de educación básica de los condados de alrededor de la ciudad de Los Ángeles y de Los Ángeles mismos, en donde con gran ánimo los estudiantes panos, mexicanos y jaliscienses desean retener sus raíces lingüísticas y de origen cultural precisamente participando a través de Letras para Volar y sirviendo de apoyo para que en la sección infantil de la Feria del Libro de los Ángeles pueda concurrir un importante segmento de lectores hispanos. También convoca al esfuerzo de nuestra editorial. Sería imposible si no tuviéramos una vigorosa editorial universitaria haber impreso 300 ejemplares, más de 300.000 mil ejemplares ya en todo lo que implica el programa, con eh, la prontitud y la calidad que lo hizo nuestra editorial. Felicidades, estimada Sairi, a ti como directora y a todo el equipo de la editorial universitaria. Pero también, también hay que decirlo, el esfuerzo editorial ha pasado por los tres grandes autores y aquí le aprecio y le reconozco, agradezco mucho la presencia de el doctor Bebia, precisamente por eh, que él, representa aquí a los tres eh, más importantes ejes sobre los cuales se hizo la articulación de la obra. Muchas gracias, doctor Bebia, por su esfuerzo y participación en esta importante encomienda. Hay otro elemento que quisiera yo aquí destacar y es el hecho de que el programa ha generado al menos cuatro innovaciones fundamentales. La primera de ellas es que se produjo una APP para que pueda acceder por todos los teléfonos celulares inteligentes al programa y a las lecturas para que los jóvenes puedan leer, en donde hoy sin lugar a dudas las encuestas lo dicen, es donde más leen. Este, y más información e interacción mantienen durante todo el día. Es una gran innovación. Una segunda gran innovación y aprovecho para agradecer la colaboración y el esfuerzo del de equipo de la Coordinación de Comunicación Social eh, que encabeza el coordinador Everardo Partida, está en generar la Gacetita. La Gacetita es un esfuerzo que hará que nuestra universidad tenga una presencia entre las niñas y los niños de escuelas primarias del Estado y que pueda ser un primer contacto con su universidad desde esa edad. Entonces, generaremos los círculos eh, virtuosos por los cuales un niño de primaria desde entonces se entera de la universidad, en la secundaria también, junto con los directores de estas entidades hacemos un esfuerzo para mejorar el desempeño de habilidades lectoras y del nivel académico de los jóvenes, porque sabemos que los recibiremos en la universidad y queremos que este círculo virtuoso pueda generar un mayor nivel académico para todos. Pero también queremos formar lectores desde niños, porque sabemos que desde niños visitan la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y queremos que desde entonces sean grandes fans de este tan importante e internacional encuentro literario. Otra de las grandes innovaciones es la maestría en literacidad, que creo que será uno de los complementos más importantes para aportar a este círculo virtuoso que nos permitirá preparar recurso académico de alto nivel. Y sobre todo participar también de la investigación que reclama. Quisiera señalar un quinto elemento. Sin lectura no hay aprendizaje. Aún en la universidad, y ustedes lo saben, la universidad incluyente nos demanda incluir a ciegos y débiles visuales, a estudiantes sordos y por ende que no pueden expresarse de manera verbal, pero ellos también sin lectura no hay aprendizaje. La forma en cómo leen es diferente pero o tiene variantes, pero es la clave cierta del de aprendizaje. Vamos a dar un paso significativo, vamos a dar un paso que nos permita también con honestidad, con franqueza, que todos los directivos de la universidad, empezando por el rector general, digamos en una encuesta cuánto leemos, porque el directivo también se tiene que empapar en la lectura, debe no solamente de continuar, sino de intensificar lo que aprende, lo que sigue innovando y lo que sigue incesantemente incorporando a su conocimiento. Y el director lee, tiene la costumbre de leer, sin lugar a dudas comprende y asimila de mejor forma lo que en cada plantel se debe realizar. Y ojalá que Letras para Volar y otras áreas de la universidad nos puedan ayudar a generar esta encuesta de lectura y, por supuesto, una guía que nos haga mucho más fácil eh, continuar nuestro aprendizaje a todos los directivos de la universidad. Por último, agradecer al director de la Biblioteca Pública, Juan José Arreola, por su siempre cálida acogida y, por supuesto, por el esfuerzo que realizan en la administración y gestión de los acervos históricos eh, milenarios o centenarios que tiene esta biblioteca. Termino. Agradeciendo a todos los promotores, a todos los directivos aquí presentes, a todos los profesores, a todos los estudiantes, prestadores de servicio social, el grandísimo esfuerzo que hacen eh, por eh, hacer en la práctica que este programa sea una realidad. A la directora de Letras para Volar, a todo el extraordinario equipo que alrededor de él genera esta gran producción y este gran esfuerzo que nos permite como institución llegar a un público tan importante como lo es 300.000 lectores. Celebrando a Hugo Gutiérrez en su primer aniversario de fallecimiento, quisiera terminar con un poema de él. Él dice, si encuentras en lo que digo, algo que te pertenece, el juego seguirá, porque mis palabras son tuyas y de todos. Lo único que hace la poesía es cantar lo que a todos pertenece. Muchas gracias y que tengan muy buen día.